hemos recibido en el Consejo Deliberante, junto a concejales de distintas bancadas, a la red de museos de la provincia de Jujuy, una institución que trabaja permanentemente por el desarrollo de todos los museos y también de, de otros espacios culturales dentro del ámbito de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra ciudad, eh, buscando la, lo que es la capacitación de los integrantes, de los directivos, de los empleados de cada una de estas casas, como así también la preservación del acervo cultural, de nuestro patrimonio cultural en, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Están realizando estos días, el 21 y 22 de junio, una reunión muy importante en Libertador General San Martín que ha sido declarada de interés municipal por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad y también hemos hecho entrega de esta minuta de declaración y por supuesto estamos trabajando con ellos en apoyo permanente a todas las actividades que desarrollan tanto de capacitación como así también la noche de los museos, la semana de los museos, el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Salvador de Jujuy presente en esta tarea tan importante para todos los jujeños que es justamente la preservación de su patrimonio. Muy agradecidos al Consejo Deliberante, a todos sus concejales por haber otorgado a este segundo encuentro federal y con Adim Raifadam eh, la minuta que hemos recibido eh, de la Declaratoria de Interés Cultural. Así que esté muy contentos porque este 21 y 22 de junio se realiza el segundo encuentro federal en el centro de visitantes de Ledesma. Este es el quinto encuentro que hacemos en San Salvador de Jujuy. Los anteriores, como bien dijo, en la quebrada de Humahuaca. Y esta, en esta oportunidad quisimos mostrar también la zona verde de Jujuy. Así que lo hacemos en las Yungas. Hay una invitación para la jornada de mañana. Así es, mañana eh, a partir de las 9 y hasta las 13.30 en la Sala Martín Raúl Galán eh, tendremos una capacitación de la Red de Museos a cargo de la profesional de museología Sandra Escudero. Así que toda la gente trabajadora de museos está invitada.